Hay una cuestión que es muy importante a la hora de pensar y de construir la historia, la historia que nosotros nos han enseñado, este, que es obviamente eh, una construcción histórica que hace básicamente Mitres y Vicente López y, eh, después de la batalla de, de Pavón se construye justamente eh, un modelo de Estado-Nación, y ese modelo de Estado-Nación este, eh, tiene su, su panteón, ¿no? su primer panteón, su segundo panteón, ¿no? este, San Martín, eh, Belgrano y Rivadavia, y pues, el segundo panteón va a ser Mitre, Roca y Sarmiento. ¿no? Estos son con los padres fundadores este, del Estado-Nación Argentina y eh, la consecuente selección de quiénes son los buenos y los malos este, eh, en la historia argentina. Eh, el revisionismo, sobre todo a partir este, eh, del golpe de Uriburu, el, el revisionismo empezó a hacerse un lugar en, en la historiografía argentina y a mi entender, ese revisionismo muchas veces este, eh, pecó de, re, de, de remendón, es decir, de hacer remiendos a la historia y no de hacer una recapitulación formal este, de esa histori historia que se eh, contó, se había contado o se estaba contando a través de la escuela eh, normalista. Eh, Sarmientina y en función eh, de la historiografía eh, planteada por, por Mitre. Cuando nosotros desde el CGE intentamos trabajar las cuestiones históricas obviamente intentamos hacer un revisionismo mucho más estructural o mucho más profundo y ese revisionismo tiene que ver con pensar quién cuenta ¿no? este, y cómo se cuenta. Entonces hasta ahora lo que nosotros tenemos es que quién cuenta es en general la historiografía liberal. ¿Y eso qué quiere decir? El, la subjetividad liberal, la subjetividad iluminista, eh, que se hizo cargo este, eh, de contar la historia desde eh, 1810 en adelante, pero podríamos situarla incluso desde el 1500, desde el momento en el que Occidente, es decir, la subjetividad este, burguesa, eh, posteriormente capitalista, se va a hacer cargo este, eh, de América y, por lo tanto, de ordenar los contenidos y los relatos que van a significar eh, qué es esto que denominamos América. Claramente, cuando nosotros pensamos en esto, pensamos, por ejemplo, eh, en que cuando éramos chicos la escuela enseñaba prehistoria este, de América, es decir, antes que vinieran los españoles los occidentales, acá no había historia, eh, no había cultura, no había memoria. Este, hay una irrupción que supone, digamos, el imperio español, posteriormente el imperio portugués y el imperio inglés, este, que va a construir un relato sobre lo que es América. Eh, se van a situar y se van a ordenar en función justamente de los tres grandes criterios que tiene el imperio en su momento, que es este, esto que se conoce como eh, los adelantados en, en el primer periodo, el segundo periodo los gobernadores, el tercer periodo los virreyes. En realidad el periodo que nosotros denominamos de los adelantados es el periodo del saqueo sistemático. Todo lo que está sobre la tierra se lleva a Europa. Cuando se acaba ese oro y la plata que está por sobre la tierra, viene el periodo de la administración que se llama los gobernadores, que en realidad es el periodo de la explotación. Eh, terminado el periodo de explotación, ¿no? que para lo cual traen millones de negros de las canteras de África, cuando termina ese periodo, digamos, lo que queda solamente es la tierra y por lo tanto se la divide entre las familias aristocráticas y nacen los latifundios en América. En esos lugares, en esas ciudades, aldeas fortificadas, en esos este, eh, espacios en donde eh, el, el español, el portugués, el inglés organiza a, a la occidental América, eh, eh, también digamos se construye la administración y también se construye el poder político. Luego, cuando se plantean las cuestiones de la revolución, la revolución que nos proponen nuestros, entre comillas, padres de la patria, pensemos ya directamente en 1810, es una revolución iluminista, el estilo europeo, este, que tiene como objetivo construir una América distinta, posteriormente será independiente, una América distinta e independiente de Europa, pero con la misma lógica y con la misma concepción europea, por lo tanto la subjetividad reinante que va a organizar lo que se conoce como las revoluciones del río de la plata va a ser la subjetividad burguesa pero qué pasa, hay otra subjetividad que está, digamos, este, constituyéndose y formándose eh, en nuestra América a partir del año 1598 por el camino que une Santos, este, ciudad de Brasil, de la costa atlántica, con Asunción, ingresa el ganado. Cuando ingresa el ganado, a este vasto territorio al que pertenece nuestro Entre Ríos, ¿eh? Entre Ríos y la banda oriental, básicamente se van a constituir en un gran corral eh, en donde el ganado no va a poder seguir bajando y por lo tanto se va automáticamente a reproducir en grandes cantidades. Eh, los pueblos originarios que eh, habitan estas tierras, básicamente charrúas, guaraníes, chanaes, este, empiezan a ir detrás del ganado. Eh, los negros que escapan de, de la esclavitud ingresan a este vasto territorio. Eh, muchos criollos también ingresan a este vasto territorio y se eh, constituyen eh, grandes puebladas, nómades, eh, que nosotros vamos a definir como gauchos, o que vamos a hablar entonces de una subjetividad, de un sincretismo subjetivo que se va a constituir a partir de lo blanco, lo negro, ¿no? lo, lo, lo originario, y que por lo tanto va a tener una concepción absolutamente alternativa a la subjetividad este, iluminista y burguesa que manejaba los destinos eh, de la América del Sur. Esta subjetividad es la subjetividad de la gauchería. Esa subjetividad que se constituye en las bandas del río ¿no? occidental y oriental eh, del río Uruguay va a dar la matriz de una concepción de pueblo y una concepción política absolutamente original y genuina en la historia de América y quien la va a expresar va a ser José Artigas.